Y bueno chicos, vamos a ver si el pana consigue entrar a nuestro clan Dice que no va a tocar el agua Bastante tocho, pero bueno Vamos a ver si hace un buen tip Perfecto, buen tip no toca el agua Perfecto, vale Por el bordito, segundo tip No toca el agua Como lo consigue, muy tocho eh. Sigue, perfecto, no toca el agua Va a ir por aquí, por el borde Vale Salta para el otro lado Sube, buen tip este tío es muy bueno, ¿no? Este tío es muy bueno, sigue perfecto, sube para arriba, cuidado con las hélices, va directamente y menos 5 de 10, malísimo la verdad.